Mi nombre es Ana Guadalupe Matsir Mikulás. Mi nombre es Ana Guadalupe Matsir Matilás. Uh, soy de San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango, Guatemala. And I'm from the, the um, community of San Pedro Yepolapa, uh, Chimaltenango, uh, Guatemala. Uh, represento a la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Seiva. And I, I represent the Association for Community um, Promotion, Seba. Y estamos acá participando en la decimotercera sesión de el Foro Permanente para las Cuestiones de Pueblos Indígenas. And and I, we're here for the 13th session of the um, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Bueno, y el objetivo es dar a conocer eh, las. Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que se ha dado en Guatemala con los pueblos indígenas. And, and one of the objectives is to bring awareness and visibility to the violations of, of, of indigenous rights in, in Guatemala. Sabemos de que en Guatemala pues hay muchas violaciones a los derechos. Ahorita estamos tratando el tema sobre la libre determinación de los pueblos. And uh, We know that in Guatemala there's lots of uh, violations of, of, of human rights and of indigenous rights. In eh, Guatemala, se han realizado más de 70 consultas comunitarias en el que los pueblos indígenas eh, mayas ah, y no mayas, eh, bueno, perdón, eh, est, eh, se han realizado 74 consultas comunitarias en el que los pueblos han rechazado toda clase de Megaproyectos eh, que empresas nacionales y transnacionales, pues, han llegado a imponer en Guatemala violando muchos derechos de los pueblos indígenas. And we know that in Guatemala there have been 74 uh, consultations, community consultations, uh, in which in which the indigenous and non-indigenous uh, communities have resisted and opposed um, the mega projects that are being imposed on their on their land. Eh, y entonces estamos acá porque en Guatemala la mayor parte de las mujeres indígenas eh, pues son las más afectadas sobre, este sobre estos megaproyectos. Entonces eh, so pues acá estamos dando a conocer es, eh, esas violaciones de las hacia las mujeres indígenas. So we're here because we know that the, um, it's women, indigenous women, who feel the impacts of these, uh, these mega projects most. And y pues esperamos de que acá pues se logre eh, para que los gobiernos respeten estos derechos que desde las naciones unidas se han, se han firmado verdad entonces eh, pues estamos acá para para lograr que, que estos derechos pues los gobiernos los reconozcan y los lo respeten And so we're here so that the government recognizes and respects these these, these rights, these, uh, these international rights of of, of indigenous peoples. And uh... Sí.